Yo de mayor quiero ser científica y masajista. Para pues, crear cosas eh, y también hacer experimentos. Yo voy a ser la gran científica. Vení a trabajar aquí. Porque me agrada la tecnología. Yo la gran voy a ser maestra. Medi, Mates y Castalla. Ahora estoy trabajando en los ecosistemas. Yo, la gran, voy ser investigadora porque voy a descubrir cosas nuevas. Descubrir planetas y, y también descubrir malentendidos. Desde la partida me recuerdo a um, un cop que estaba mal manjado, mis pares estaban viendo en la tele y estaban las noticias pusadas. Y surgía una dona y a sota otra pusaba su nombre y bióloga. Y me recuerdo que cuando yo pregunté a los mis pares qué, qué es una bióloga. Y me em van a explicar, bueno, pues es una persona que hace ciencia y estudia las ciencias de la vida, la natura, los anima, animales. Y vais a pensar uy, a eso mola mucho Siempre me ha gustado, me, me, me gustaba eh, la escuela, me gustaba estudiar, me gustaba eh, matemáticas y física. Y una vez saliendo al bachillerato, eh, entre mis amigas nos preguntábamos, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Y a mí me salió así de... Quiero ganar un premio Nobel. Y mi tía, la hermana de mi padre, tenía un laboratorio de análisis clínicos. Ella me adoraba ir a jugar en ese laboratorio. Es que me pasaba los días en el laboratorio. Entonces pues, estaba allí con, eh, jugando con, el, el, bueno, con lo que tenía ella en el, eh, allí dentro. Y pues entonces fue como, pues yo quiero hacer eso. Eh, cuando tenía 12 años, eh, un amigo de mis padres, eh, que trabajaba eh, para la universidad, me regaló un librito de unas 30 páginas eh, de divulgación sobre eh, el, el acelerador de, de hadrones de Ginebra que estaban construyendo. Y yo me lo leí del tirón y cuando lo cerré, dije, yo quiero trabajar de esto. Mm, sí que recuerdo como una fascinación por las estrellas, puede parecer asunto picazo, pero no, no, es de lo poco que recuerdo, mirarlas, mirarlas, preguntarme, ¿no? Conceptos como tiempo, espacio y supongo que luego también descubrí las matemáticas en el colegio. Cuando era petita, la verdad es que las, las profesiones que volía ser estaban basadas en las series que miraba. Pero una que me em a bastante fuerte era Forense, que, bueno, me o que está relacionada con el mundo de la ciencia. Pero después, a medida que van a Fengran, bueno, arriba un momento que yo creo que a todos nos toca alguna malaltia de prop. Y ya vos comentas a me un a mí también en el mundo de la biología, les malalties humanes. a y al que ya, que se está fe. Mi padre es ingeniero, mi madre es matemática y a mí siempre me gustaban las materias de mates y de física. Y de mayor decidí seguir una carrera de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones y acabé siendo un telecos y ahora trabajando en temas de edge computing aquí en el BC.